Estamos aquí con, con Teodoro Irazusta, que va a presentar hoy así de, de guapo que nos viene Ganoterapia. Y estamos ahora mismo en Facebook Live también, como como ya podéis estar viendo. Y nada, os dejo co, con él y con su super café que se está tomando. <risa> y, y nada, cuando él termine pues abrimos ronda de preguntas, lo que necesitéis y, y todo tuyo, Teo adelante buenos días buenas tardes buenas noches sabemos que en dxn es siempre buenos días pero bueno es mi saludo personal buenos días buenas tardes buenas noches bueno decirles que para mí es muy grato poderes hablar de ganoterapia porque llevo ya prácticamente ocho años analizando estudiando utilizando manejando el ganoderma eh, en muchas personas la verdad es que muchas personas varios miles de personas eh, también deciros que yo tuve el privilegio de hacer un curso de formación de capacitación directamente del doctor Lin hace prácticamente siete años. Entonces voy a hacer una compartición de la pantalla que he preparado una presentación sencilla, simple, pero voy a hablar sobre todo de mi testimonio de cómo yo he utilizado los productos. Confirmarme si se ve bien, por favor. Todo así es, que es se ve perfecto es. vale, bueno ¿qué es ganoterapia? y ¿cómo se utiliza? deciros que es prácticamente imposible utilizarlo incorrectamente nadie puede utilizarlo de forma incorrecta nadie puede hacerte daño con el ganoderma porque el ganoderma es absolutamente inocuo esto es muy importante pero vais a escuchar diferentes formas diferentes maneras Depende incluso en qué país, he hablado con diferentes líderes que me han asesorado al principio y tienen diferentes maneras de utilizarlo. Entonces, es muy importante saber que nada nos va a hacer daño. ¿Qué quiere decir, desde mi punto de vista, la palabra ganoterapia? Es un arte, esto es muy importante. Es el arte de lograr mantener el cuerpo de una manera integral, siempre con la máxima condición de salud para que el cuerpo esté sano y prevenir o mitigar el envejecimiento de hecho se ha utilizado el hongo ganoderma antiguamente desde hace varios miles de años de una manera que ha hecho que haya muchos resultados en prácticamente todo el mundo no quiere decir que si consumes esto te vas a hacer más joven pero sí retrasar el envejecimiento esto es muy importante bien es importante entender que es oro puro el consumir Ganoderma. El oro es algo codiciado, es algo valorado, es algo importante. Pues el Ganoderma es exactamente eso, algo extremadamente importante para tu bienestar, para tu vida, para sentirte bien. Yo os puedo decir que mi testimonio es... Eh, desde que consumo ganoderma no he tenido un catarro, no he tenido una gripe, no he tenido nada. Muchas veces cuando no tenemos ningún mal, pensamos, habrá sido casualidad. Pero a mi alrededor he visto muchas personas que han tenido muchos problemas, ¿no? Yo no he tenido ningún problema, ni las personas que están a mi alrededor. Incluso hoy en día que estamos eh, eh, acosados por diferentes circunstancias a nivel mundial, a mi alrededor muchas personas han tenido ese tipo de problemas y a mí no me ha pasado nunca nada. Bien, esto es importante, el Ganoderma tiene diferentes nombres, Ganoderma, Reishi, Linzi, es decir, eh, muchas personas eh, no lo conocen con un nombre, pero lo conocen con otro nombre, científicamente se llama Ganoderma lucidum, es un champiñón, que yo tengo uno por aquí, que no lo he encontrado antes, es un champiñón que puede tener tamaños gigantescos, hasta un metro y medio de diámetro. Champiñones que obviamente tienen más de 50 años. Sin embargo, normalmente solemos utilizar nosotros un champiñón más o menos de este tamaño. Del tamaño de la palma de una mano aproximadamente. De color rojo, brillante, cuando está en su plenitud. Y se va mateando con el tiempo. Bien. ¿Por qué es oro el ganoderma? ¿Por qué es tan importante el ganoderma? Porque tiene 400 nutrientes y 150 antioxidantes. No hay en el reino vegetal ni en hongos ni en plantas, ni en ningún tipo de alga nada que tenga la combinación de nutrientes, fitonutrientes naturales y 154 antioxidantes que están unidos de una manera sinérgica que hacen que obviamente todo tu cuerpo eh, vaya mejorando, vaya regulando, vaya buscando el equilibrio tanto físico e incluso espiritual ¿no? Esto mucha gente no lo sabe, incluso a nivel emocional. ¿Por qué? Entre los antioxidantes que tienen, las sustancias tan importantes que tiene, tiene estos que tenéis aquí, polisacáridos, betaglucanos, que polisacáridos quiere decir que son azúcares de diferente tipo molecular. Y luego, aparte de eso, tenemos peptidoglicanos y tenemos terpenos, adenosina, guanosina, esteroles. Que los esteroides son esteroides, son hormonas. Muchas plantas tienen hormonas que hacen que tu cuerpo también funcione mejor. No son cosas artificiales, sino cosas... Naturales, tiene efecto antiinflamatorio, tiene sustancias naturales antiinflamatorias que hace que tu cuerpo pueda bajar las inflamaciones de una forma natural refuerza todo tu organismo, tiene minerales, que también es importante, tiene vitaminas aunque vitaminas hay en muchos sitios, pero ya no es la combinación solo de tener vitaminas sino la sinergia que la naturaleza ha creado con todo este conjunto de cosas es muy importante, no es lo mismo consumir de forma aislada una sustancia antiinflamatoria por ejemplo, el cortisol o un aminoácido o un mineral, sino que es el hecho de que la naturaleza lo ha unido y haya hecho que tenga los efectos que tiene el organismo bien, los, los compuestos del Reishi o Ganoderma lucidum lo convierten en uno de los antioxidantes naturales más potentes que existen ahora mismo que haya sido descubiertos hasta hoy día de hecho se ha utilizado ancestralmente hace muchísimos años no voy a entrar en la historia del hongo ganaderma porque es muy largo lucha contra los radicales libres que causan la oxidación, que causan el envejecimiento del organismo y favorece el equilibrio emocional fijaros, muchas veces el equilibrio emocional eh, suele estar regulado por el equilibrio a nivel hormonal si tú tienes las hormonas equilibradas estás todo el día de buen humor no importa es que tengas problemas, no, todo el mundo tiene problemas. Sin embargo, esa regulación que genera el gano del man hace que estés más tranquilo, que puedas dormir mejor. Yo soy una persona que llevo durmiendo bien... Prácticamente toda la vida, pero desde que consumo ganoderma, antes de apoyar toda mi cabeza en la cama, ya estoy dormido inmediatamente. Es muy importante, incluso, incluso conozco muchas personas que han notado eh, una mejoría en su calidad del sueño. He visto casos verdaderamente extremos que son difíciles de incluso aceptar muchas veces las creencias nos impiden aceptar ciertas cosas que suceden pero hay hechos, hay evidencias y hay muchos testimonios bien, dosis, muchas veces las personas me preguntan ¿y qué dosis de Ganoderma? ¿cómo me lo tengo que tomar? bueno, las dosis van variando dependiendo pero tenemos que entrar desde un punto de vista holístico desde un punto de vista que es un alimento no es un medicamento. Es decir, esto no es... No, es que si te duele la cabeza, tanto. Si te pasa esto, tanto. No, no es una cantidad concreta de Ganoderma en base a cualquier necesidad individual. Sino que cada persona con... Puede haber cinco personas con el mismo problema y necesitan diferente cantidad. Pero cada uno de ellos es el que es capaz de discernir. Os voy a explicar cómo normalmente yo lo suelo utilizar prácticamente con éxito diríamos al 100% y luego os explicaré cuando no hay éxito porque no hay éxito siempre normalmente comenzamos consumiendo el café negro ¿por qué el café negro? porque es un café que tiene que más fermentado en café orgánico y natural es decir, una persona empieza a consumir un sobre de café mezclado en un litro de agua como estoy haciendo yo y esa persona nos va a decir qué siente. Puede no sentir nada, puede sentir que se encuentra mejor, o puede sentir que está cansado. Luego hablaremos un poquito de lo que es el síndrome de desintoxicación. Si esa persona no siente nada, automáticamente empezamos a darle cápsulas de canoderma, de los dos formatos que tenemos, el RG y el GL, que es el fruto y el bicelio, la raíz y el fruto. ¿Por qué? Primero con una cápsula al día de RG y GL para que veamos cómo va reaccionando el cuerpo de esa persona. Porque hay personas que solo con un RG y un GL al día han tenido más resultados que otras personas que han necesitado consumir 6 RGs y 6 GLs. ¿Por qué? Porque su cuerpo ha reaccionado más fácilmente a ese efecto regulador que tiene el ganoderma dentro de tu cuerpo. Entonces, no existe una dosis para cada tipo de problema, sino que existen dosis para cada individuo que ese individuo es el que va a discernir, oye, pues me encuentro mucho mejor, no tomes más, ¿para qué?, si estás teniendo resultados con una cantidad X. Ahora bien, si sí es cierto que el doctor Lin, que nosotros trabajamos con una compañía en la cual el dueño de la compañía es doctor, él ha estudiado medicina natural, es una persona que tiene la capacitación y la autoridad para decir lo que yo voy a decir ahora yo simplemente soy un mensajero ahora bien, si una persona tiene una enfermedad no grave o quiere mantener la salud normalmente se recomienda 6 RGs y 6 GLs al día ahora bien yo suelo recomendar tomarlo si son 6 repartidas en 2 o en 3 tomas antes de la comida y antes de la cena perfectamente se puede tomar mitad y mitad por ejemplo 3 y 3 3 RGs y 3 GLs antes del desayuno, y 3 RGs y 3 Gels antes de la cena ahora bien, si una persona tiene un problema de salud no muy grave, puede tomar 10 RGs y 10 Gels si una persona tiene una enfermedad grave, según el Dr. Lin puede tomar, o debe tomar 30 RGs y 30 Gels pero si tiene una enfermedad extremadamente grave, que es un tema de vida o muerte, según el Dr. Lin puede tomar incluso 60 RGs y 60 geles. ahora bien esta persona no va a empezar a tomar de golpe esa cantidad de producto. ¿Por qué? Porque puede tener una crisis de desintoxicación, que más adelante os explicaré al detalle, que puede llegar a sentirse mal. Bien, os he explicado un poco las dosis que normalmente se utilizan y os he explicado el cómo se utilizan. Es muy importante más que la dosis el cómo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver esa persona que nos dice. Es muy importante que si usted va a tomar ganoderma, esté asesorado por una persona que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento adquirido por el estudio y por el manejo. Yo cuando comencé, nunca había manejado ganoderma, sino que primero empecé a tomarlo yo. Y empecé a notar ciertas cosas, como por ejemplo, empecé a notar que mi sudor olía muy mal. ¿Por qué? Porque mi cuerpo estaba utilizando... La transpiración y el sudor para eliminar tóxicos que pueden ser generados por mi propio cuerpo o pueden estar generados por el consumo de, por ejemplo, por ejemplo, alcohol, muy esporádicamente, que yo no he sido nunca bebedor, o porque fumaba en su día y yo era fumador y luego dejé de fumar. Hay muchos factores que hacen que un cuerpo tenga tóxicos almacenados. Y luego, pues, como yo no tengo el sudor, también no tengo un día un poco de cansancio, no tengo un poco de dolor de cabeza, es decir... Cada persona tiene diferentes maneras de sentir que algo está pasando en mi cuerpo. Algo está haciendo el ganoderma. Bien. ¿Por qué consumir ganoderma? Pues yo pienso que todo el mundo normalmente... ¿eh? Digo esto normalmente porque al final lo que es normal no es normal. Me explico. He visto que es casos de personas con muchos problemas... Y no se preocupan de sus problemas porque no tienen dolor, sino que quieren estar más guapos, más delgados o más bellos. El más te va a ayudar a estar más guapo, más delgado, más bello, vas a tener mejor la piel, vas a tener mejor el cabello, vas a tener mejor todo tu cuerpo. Si tú estás sano por dentro, vas a transmitir una imagen de salud por fuera. Si no estás sano por dentro, obviamente es más difícil demostrar un nivel de salud en el exterior. Bien, dicho esto... Os cuento en la siguiente diapositiva. Precauciones. Las precauciones son, primero, asesorarte por una persona que tenga conocimientos. Segundo, si no tienes acceso a una persona que no tenga conocimientos, busca los conocimientos. No porque te vaya a hacer ningún mal, porque no hay ningún efecto secundario posible que pueda hacer el Ganoderma. Ahora bien, si puedes tomar un exceso de cantidad o un defecto de cantidad. Porque la única manera de que el Ganoderma no funcione en tu cuerpo es... No tomes el tiempo suficiente y no tomes la cantidad suficiente para ti, porque igual la cantidad suficiente para ti es una cantidad excesiva para mí, dependiendo un poquito de lo que tú necesites y depende de tu cuerpo. Es muy importante ser cauto para no caer, por ejemplo, a veces, que hay personas que recomienden muchísima cantidad y no es necesario o empezar a tomar de golpe y no es necesario, hay que empezar a tomar, yo siempre lo he recomendado, primero el café negro, si no puedes consumir café, aunque este te lo puedes consumir, eh, puedes empezar con el chocolate y con ganado de alma o puedes con el café con leche, ¿si? ¿Sí? Bien, esas son las únicas precauciones, no hace falta más precauciones, ahora bien, también hay que tener una precaución, es de dónde son las fuentes de información, porque hay mucha información contradictoria en Internet, yo he visto desde que... El ganoderma es tóxico. Mentira. Hay ganodermas tóxicos porque no se han cultivado de la forma correcta. Hay un dato importante. El ganoderma es un champiñón, es un hongo. Mucha gente no sabe, de hecho hay un estudio en España que se hizo, todos los champiñones extraen del suelo o del tronco del árbol donde están, porque es un parásito realmente, extraen los metales pesados. Es decir, si una persona consume un champiñón normal y corriente o consume ganoderma extraído de un lugar en el campo donde ha habido una lluvia radioactiva, donde ha habido una lluvia con metales pesados, ese champiñón está contaminado. Y a la larga puedes tener problemas de salud. Por eso es tan importante comprar ganoderma de alta calidad certificado por un laboratorio o por una empresa que tenga los ISOs y diferentes certificados de calidad. Porque yo pienso que hay que ser un cliente muy exigente y muy prudente de no comprarte cualquier cosa en cualquier sitio o a cualquier persona que no sabe cómo asesorarte prudencia, pero prudencia no por el ganoderma sino el tipo de ganoderma y dónde ha sido cultivado y quién te lo está vendiendo bien eh, ¿qué es la crisis curativa? es eh, la manera de explicarlo más, no diríamos vulgar, más simple no, es que estás en una crisis de curación ¿Qué es una crisis de curación? Bueno, técnicamente se llama síndrome de Alzheimer. Un médico alemán estuvo estudiando como muchas personas cuando hacían una desintoxicación consumiendo pues, cualquier alimento o incluso, fijaros, si una persona deja de consumir ciertos alimentos, como por ejemplo el azúcar, o deja de, de, de tomar café con cafeína, o deja de, de, de fumar, o deja de consumir alimentos que tienen gluten, va a tener también ese, esos mismos síntomas de desintoxicación, porque su cuerpo necesita eso, ¿no? Bueno, se produce cuando tú vas movilizando sustancias tóxicas depositadas dentro de los tejidos grasos, dentro de tu cuerpo, porque hay muchas personas que no saben que la grasa normalmente se suele utilizar en el organismo para aislar sustancias tóxicas. Por pues hay personas que están muy obesas y no comen nada. Tienen retención de líquidos y tienen mucha grasa que se está acumulando de tóxicos. Si el cuerpo empieza a drenar y eliminar eso, automáticamente empieza a sentirse mal. Porque eso pasa a la sangre y ya vas, a, vas pasando la orina por los riñones o va saliendo por los pulmones. Por eso puedes tener mal aliento o incluso uno de los efectos que nota la gente cuando toma ganoderma es que tiene sabor metálico. ¿Por qué tiene sabor metálico en la boca? Porque está eliminando metales pesados por, por por por la boca, ¿no? Bien. Entonces, el objetivo que se está buscando es eliminar los tóxicos. Hay diferentes formas, la orina, los riñones, por las heces, vas al baño, eh, haces lo que haces en el baño cuando estás sentado y huele horroroso. Bueno, pues eso es porque estás eliminando tóxicos y eso es muy importante por la respiración. Bien, ahí tenéis abajo un link en el cual explica, eh, si ponéis, si escribes en un papelito, exheimer, como se escribe, porque esto es alemán, eh, vais a tener más información y yo os recomiendo que sepáis lo que significa eso. Bien, síntomas normalmente que puede ser que puedas sentir. Esto no quiere decir que todo el mundo pueda sentirlo, sobre todo si empiezas consumiendo simplemente, un por favor, un, un segundito, Sí, es importante, suscríbete ahora. No te pierdas los siguientes vídeos que voy a hacer. Tengo un próximo vídeo que te va a encantar. Super fantástico para aprender. No te lo puedes perder. Ahora suscríbete. El café solo, fermentado en canoderma, sin azúcar, si es posible. Es importante que sea sin azúcar a empezar paulatinamente ese proceso de adaptación del organismo a una sustancia tan potente como el ganoderma puede sentir dolor de cabeza o sensación de presión puede ser, fiebre, puede pasar a mí no me ha pasado nunca, el dolor de cabeza sí me pasó cambios de frío a calor en el cuerpo durante la noche porque el cuerpo empieza a buscar una regulación es decir, la regulación no es hay personas que piensan, no yo tomo ganoderma y me regulo no, cuidado la regulación no es instantánea y no es una regulación de poco a lo normal, sino que es un efecto de vaivén, como si fuera un péndulo. Si estás muy cansado, de repente estás muy energético, luego estás muy cansado, al final encuentras el punto medio y es cuando está el equilibrio. Eso es un efecto de vaivén, o efecto de péndulo. Bien, sudoración excesiva, ya que se está eliminando toxinas por todos los polos de la piel, mal olor del sudor, a mí me pasó sobre todo cuando aumenté la cantidad al principio no me pasó y un olor más feo y dije, ¿qué modo? me duchaba y volvía a oler feo y me duchaba y volvía a oler feo duró más o menos 15 o 20 días en ese periodo de tiempo en mi caso fue bastante corto hay gente que nota más, hay gente que nota menos puedes tener diarrea pero no es una diarrea no, es un, no son efectos secundarios son síntomas que pueden pasar porque hay un proceso de eliminación el cuerpo está eliminando tóxicos y en tu cuerpo, por ejemplo, funciona a través de la diarrea. Convulsiones, es muy... Con, a mí, yo todo, todavía no he conocido ningún caso que haya tenido convulsiones y diarreas creo que tampoco... Espasmos intestinales tampoco son casos extremos cuando una persona empieza a tomar mucha cantidad de golpe esto es lo que tenemos que evitar porque si no el cliente se va a asustar si tú le educas y tienes, adquieres el conocimiento y explicas de una forma correcta y científica esa persona no se va a asustar dolores musculares, fatiga, dificultad en conciliar el sueño picores en el cuerpo, dolor de garganta y puede haber un etcétera Vuelvo a repetiros, poner en Google síndrome de Exheimer para que podáis profundizar. Bien, muy importante, no pienses que estás empeorando, porque puede darse el caso, yo lo he visto, vamos a suponer que una persona tiene, pues no sé, una alergia, empieza a tomar ganoderma y su alergia empeora. Suele ser temporal, suele ser un proceso de una semana. ...o 15 días y de repente empieza a disminuir ese problema y esa alergia... ...le pasó a mi esposa, mi esposa tenía unas alergias que bueno, era impresionante... ...le hicieron un test con un montón de alimentos y no le encontraron que no tenía alergia a ninguno... ...entonces dices tú, ¿a qué? pues bueno, no se sabe... ...puede ser una propia sustancia que tu cuerpo produce por el estrés, por el cansancio o por el ejercicio... ...sin embargo tuvo como una especie de, de ataque de eso que se asustó porque y eso que sabíamos sin embargo bajamos la cantidad de ganoderma es decir no es dejar de tomar sino bajar la cantidad de granoderma para que el cuerpo se vaya adaptando a ese a ese producto que está haciendo que tu cuerpo desintoxique entonces muy importante nunca penséis que estáis empeorando todo lo contrario es que estás eliminando tóxicos entonces lo importante es eso bajar la cantidad y seguir consumiendo hasta encontrar esa cantidad que te hace sentirte cómodo. Esto es muy importante. Aquí veis incluso en esta diapositiva que dice, este síndrome no solo aparece cuando estás eh, sanando de una enfermedad, sino que también está presente cuando eliminas ciertos alimentos, que es un poco lo que he explicado antes. como un síndrome de abstinencia. Los efectos son prácticamente los mismos. Bien. La pregunta del millón. ¿Tengo que tomar ganoderma toda la vida? Vamos a ver yo le respondo a todo el mundo con lo siguiente vamos a suponer que te gusta tomar aspirinas a mí me, me encantaba tomar aspirinas el ácido acetilisalicílico cuando antiguamente que ya ni me acuerdo, tenía dolor de cabeza me tomaba una aspirina y yo me preguntaba, ah, me tomo la aspirina esta y si me va a quitar el dolor de cabeza para toda la vida pues no, resulta que volvía a tener que tomar otro día aspirina porque tenía otra vez dolor de cabeza, ¿qué quiere decir esto? que estamos hablando de un Producto natural, si está cultivado correctamente, sin contaminantes. Eh, es un alimento que tiene una serie de propiedades, natural, no es un medicamento. Mientras siga consumiendo ese alimento, iré beneficiándome de los beneficios de ese alimento. Ahora bien, si dejo de consumirlo, dejo de percibir los beneficios de ese alimento. Vamos, es de sentido común. Sin embargo... Cuando, por ejemplo, eh, vamos a suponer que a una persona le hace daño el gluten, porque es celíaco, aunque nos haga prácticamente daño a todo el mundo, pero hay gente que le, le, le, le acusa más ese, ese mal que le produce el, el gluten. Si deja de consumir gluten, no tiene los efectos negativos del gluten. Ahora bien, si empieza otra vez a consumirlo, vuelve a tener los efectos negativos del gluten todo alimento que te beneficie o te perjudique mientras sigas tomándole te beneficia o te perjudica es así de simple lo que tienes que hacer es añadir en tu vida en tu calasta familiar un café con ganoderma fermentado y cápsulas de ganoderma, ganoderma puro, orgánico cultivada en una empresa que te dé confianza para que puedas mantener tu estado positivo para vivir muchos años porque el ganoderma nos recordemos que es oro y a todos nos encanta el oro bien, esa es la respuesta a la pregunta y ahora ya ha una explicación breve y sencilla pues yo pienso que al final las cosas no hay que complicarlas no podemos empezar, no, porque si te tienes esto tienes que tomarte tantos miligramos no, no, no, no, aquí esto no es un medicamento amigos esto es un superalimento que te va a ayudar a estar más sano y a mejorar tu vida y a sentirte muchísimo mejor así que si queréis abrimos compañeros preguntas y respuestas si sí, os pido por favor que estamos hablando de ganoterapia, no me hagáis preguntas de la espirulina, no me hagáis preguntas del córdices, estamos hablando de ganoterapia y esto no es una consulta médica hacedme preguntas sobre ganoderma no sobre enfermedades porque no somos médicos no tenemos que pasar consulta médica eso son los médicos, nosotros no somos médicos, así que por favor si queréis abrirme los los estos y responde respondo las preguntas con mucho gusto hola teo tienes abierto el chat y los demás cuando queráis pues micro y, y preguntáis de la de la forma que prefiráis os dejo con, con teo otra vez y muchas gracias teo por la por la presentación una maravilla Me como bien. siempre queda gusto además cuando se investiga tanto y, y se explica tan claramente y, y no sé ni si tendrán dudas, pero bueno, por si acaso, que imagino que alguna habrá, te dejo aquí con, con ellos. Si hay alguna gracias. por chat, si quieres te la, te la leo yo. Sí, ya estoy aquí, por favor, cuidado con cámaras y micros, queremos más jajaja <ríe> de tu sabiduría. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Belén. <ríe> Si os he dicho que no me preguntéis cosas de enfermedad porque no pasamos consulta y os he dejado, os he metido en un lío a todos, ¿verdad? No os no os compliquéis la vida, la ¿verdad? Las personas que empiecen ahora, no, no, no, no podemos complicar las cosas. bici Simplificar, eh, el secreto está en simplificar. Y el me es simple. Muchas gracias, Paqui. Ah, eres ruen Hola Rubén. Pues eso, es, es, es sencillo, de verdad. No, no. No podemos complicar las cosas. Yo a veces veo, he leído manuales, investigaciones, estudios. Eh, es bueno saberlo, ¿no? Pero nosotros no somos científicos. ¿Cuánto tardó? tardado? media hora media horita muy bien fenomenal <risa> lo que me queda mucho de ti es que un día dijiste que es lo longnie más te encanta de DXN es que salvas vidas mediante esta rica concierto oh, oh, cierto. cierto cierto cierto Pedro ¿quién me ha dicho eso? Gida cierto cierto cierto muchas muchas Yo he visto cosas ...que no se puede ni, ni, ni decir... ...gracias Pedro... ...sí gracias... ...desde luego... ...es muy efectiva... ...es extremadamente efectiva... ...y en mi canal de Youtube... ...si alguien no está en mi canal de Youtube... T -O -M, -L M ...en mi canal de Youtube hay un vídeo que pone... ...por qué no funciona el anoderma. ...y la única manera de que no funcione es... ...porque no has tomado la cantidad necesaria... ...o el tiempo necesario y no has tenido paciencia... ...no, no es un milagro... ...es una cosa natural... Aunque hay veces que funciona de una forma muy rápida y otras veces tarda un poco más, ¿no? Depende el individuo. Muchas gracias, Janet. A ver, hay más mensajes por aquí. Es normal que actúe despacio porque es un alimento. Efectivamente, Elena, así es. Si aceleras el proceso, además, no es, no es conveniente. Porque una persona puede sentirse mal y se puede asustar, ¿no? Entonces, a no ser que haya un sentido de urgencia, en ese caso, pues bueno, habría que mirar, ¿no? y sopesar un poquito los pros y los contras ¿es mejor tomar GL por la noche? Olga, vamos a ver, buena pregunta mira, te explico yo pienso que no es ni mejor ni peor tomar GL a la noche, yo no sé dónde se has escuchado eso ni quién te lo ha dicho realmente el GL es el que tiene más propiedad oxigenante ¿no? entonces que más da oxigenar a la mañana que al mediodía que a la noche, no, no, el efecto va a ser el mismo si sí, es para para conveniente para consumirlo es conveniente consumirlo eh, antes de las comidas. En el caso del ganoderma, porque el ganoderma no hace ningún daño al intestino ni al estómago. Cualquier persona que tenga cualquier problema de salud puede tomar tranquilamente ganoderma con el estómago vacío. Absorbes más los nutrientes. Hay diferentes teorías que si consumes vitamina C, mentira, no es necesario. De hecho, cuidado con la vitamina C porque la vitamina C es un ácido, ácido ascórbico. El exceso de vitamina C acidifica. Entonces, cuidado, ¿eh? no, estamos hablando de un alimento que alcaliniza, que es cierto, que es alcalinizante, pero sea, si tú acompañas de la vitamina C, que esto lo dijo el doctor Lin, la vitamina C con el Ganoderma puedes llegar a neutralizar ciertos efectos del Ganoderma, cuidadito, porque estás alterando esa composición que la naturaleza ha creado, que Dios ha creado, tan positiva y tan sinérgica, entonces, claro, no necesita nada más el Ganoderma para asimilarse el Ganoderma y hacer su efecto en el organismo. Entonces, tomar, yo pienso que es mejor siempre tomar el RG y el GL juntos en la mayoría de los casos. Si es cierto que el RG tiene más poder antiinflamatorio y analgésico, sin embargo el GL tiene menos efectos, pero también al ser oxigenante, al aumentar la oxigenación, también hace que el cuerpo regule su pH antes, porque el oxígeno también alcaliniza, y de esa manera mejoras la función potenciadora del antiinflamatorio y analgésico. Por eso se consumen normalmente los dos. Siempre yo recomiendo los dos. He parado de tomar alimentos de IDKC por problema de economía. Bueno, pues si has dejado de consumir productos de IDKC por problema de economía, esto lo tienes súper fácil. Tienes que hacer lo que dice yo. Recomiéndalo. Si vendes, por ejemplo, una bolsa de chocolate al día, estás ganando, mi amor, 8 euros. No me acuerdo. No 8 euros aproximadamente. Oh, si vendes 1, 2, 3 son 24 euros si vendes 3 al día durante 10 días son 240 euros si los vendes durante 30 días son casi 750 euros te daría de, sin ninguna duda para poder comprar lo que tú necesitas ahora bien es posible que el primer día no vendas más que una o ninguna, el segundo puedes vender una, pero paulatinamente cada vez tendrás más clientes que te irán comprando cada vez más. Nosotros tenemos un montón de clientes, no sé qué, tenemos unos 20 clientes aproximadamente, y todos repiten. Si no es el chocolate, el café, si no es el jabón, si no es el café con leche, es decir, eh, eso, la tifa recomienda los productos no seas egoísta no te lo guardes para ti, algo que es tan bueno perdóname que te lo diga yo no sé qué cuál no lo haces con ese sentido pero te lo digo para que reacciones habla del producto todos nos encanta hablar de los productos que mejoran que bendicen que benefician a los demás No oh, es que me compré unos zapatos buenísimos en no sé dónde estar vendiendo zapatos a otro para ganarte nada vende, recomienda la tifa Más. A ver qué más hay por aquí. Vamos a ver, voy bajando. Eh, gracias, Pilar. Querida amiga. Excelente. Muchas gracias. Eh, milagros. Gracias. No puedo explicar qué contraindicaciones tiene, tiene la ganadora. ¿Qué no contraindicaciones tiene la ganadora? El ganoderma. Ah, el ganoderma. No tiene contraindicaciones realmente. Es que, mira, si alguien toma mucha cantidad de golpe, puede tener una crisis de intoxicación pero es como si te tomarías, por ejemplo, es muy común, todo el mundo ha ido a hablar de, el ajo te desintoxica. Tómate dos cabezas de golpe el primer día y te haces un agujero en el estómago. Tu cuerpo no está acostumbrado al ajo. Ya no te digo, por ejemplo, a todo el mundo le gusta la pimienta, hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo, hay un, una cosa que es como la mayonesa, no me acuerdo. Eh, es decir, cualquier alimento en exceso, ¿Te comes, por ejemplo, limones? No, yo es que he visto una depuración de limones, me como 25 limones de golpe, el jugo, te va a entrar una diarrea de morirte. ¿Por qué? Porque te has pasado. Es El problema es ese, no es que sea, haya contraindicaciones, es mentira. Cuando veo por ahí en internet información, no, las contraindicaciones de cada más mentira. Y si ves el vídeo, la información luego te dice que no hay contraindicaciones. Utilizamos, que yo lo he hecho, títulos que llaman la atención. Uno de mis vídeos más visto es por qué no funciona el ganoderma. Es increíble, pero la gente es muy negativa. Busca lo negativo. No tiene, Alfredo, de verdad, no tiene contraindicaciones. Lo mismo es, o menos que el limón o menos que el ajo. Mañana voy a hacer el pedido y volver con los putos de... Pues muy bien, Latifa, te felicito. Porque te digo una cosa, la salud se valora cuando se pierde y cuando la tienes no la valoras porque la tienes nos pasa todo en la vida, somos así los humanos, si tengo una pequeña cosa, ¿puedo disolver el GL en un líquido? a ver, aquí una pregunta interesante, o zumo porque mi hijo de 13 años no soporta esa sensación de la cápsula consume canoderma en polvo lo puedes mezclar, por ejemplo, me lo ideal es que lo consumas con algo que no tenga muchos nutrientes pero bueno, es mejor consumirlo con, con, con, con precocochi, por ejemplo que tiene mucho GL es muy bueno, además tiene mucho magnesio el cacao, tiene muchas vitaminas luego es un chocolate que tiene muy poquito azúcar aunque sea de caña, y al tener ganado mucho gel, es muy bueno para los niños es un niño de 13 años, vamos el coco le, le puede encantar pero puedes mezclarlo también, ¿eh? aunque dis, disminuye la asimilación puedes mezclarlo con cualquier cosa a ver ¿hay algún caso que no se deba dar ganoderma, por ejemplo, un trasplante o algo así? Bueno, mira, Elena, te voy a hacer. Eh, el doctor Lin dijo, hay un vídeo por ahí que pueden tomar cualquier persona que tenga trasplante ahora bien solamente puede autorizarte el médico ¿por qué? porque estamos hablando de que si a esta persona le pasa algo te van a echar la culpa a ti, y le van a echar la culpa a ganoderma no, es que ha tomado ganoderma ah, ya sabía yo que habéis hecho el malo muy malo, no se toma ganoderma ya te, han, ya te han fastidiado y no tiene nada que ver sin embargo, hay estudios, hay estudios científicos en el cual se ha demostrado que personas que han tenido un trasplante de riñón han tomado ganoderma y ya se han recuperado mejor y no ha habido ningún problema de que se ha estimulado mucho el sistema inmunológico y que ha rechazado el, el, el órgano implantado. Eso no ha sucedido en los estudios. Sin embargo, si alguien toma ganoderma porque tú se lo has aconsejado y resulta que tiene un problema y dice no, culpa tuya, no, que hable con su médico, que no lo utiliza, que no tome. Solo el médico tiene la autorización para afirmar, confirmar, autorizar el consumo de cualquier cosa en un caso de este estilo. A ver, Teo, ¿qué tan confiable es preparar un poco de café y echarlo en gotitas en los ojos cuando tienes problemas de la vista? Hay personas que tuvieron resultados con ellos. Bueno, ya estamos casi en la consulta médica, ¿eh? Pero bueno, esta es la paso. Mira, te cuento. Eh... Tengo testimonios de personas en Colombia que lo han hecho y han mejorado. No con problemas de vista, sino con temas de infecciones en los ojos. Incluso en España tengo una chica que tenía infecciones en los ojos, no sé por qué razón. Obviamente no consumía ganado de nada porque no le hubiera pasado eso, pero se echaron gotitas de café negro y notaron mejoría. Sí, yo lo he visto. Yo no lo he hecho. Y a mí me daría miedo incluso hacerlo. No lo he tenido que hacer. Si tuviera urgencia y tengo el ojo mal y me duele, eh, de la misma manera que me he hecho un colirio, pues podría probar, ¿no? Pero, pero sí, en principio hay gente que lo ha hecho y le ha ido bien. Mariel, desde de Bolivia. Bien, solo ayer han sido casi 100 euros, cuatro córdices y una espirulina. 500 en venta. Eso sí, hay que trabajar mucho. Efectivamente, Rubén... Supongo que es Rubén. Eh, nosotros todos los meses tenemos en ventas, pues no sé, cerca de 800 mil euros aproximadamente. Que nosotros solemos ayudar a la gente en nuestra red, ¿no? Eh, obviamente si no hablas de los productos, y si la gente no te ve y no los recomiendas, pues claro, que no te van a comprar. Pero si la gente lo ve, todo el mundo quiere las cosas buenas. Dice que, y si tú a una persona le preguntas, oye, ¿a ti qué te gusta el Mercedes? o te gusta el Kia que ahora está muy bien el Kia, ¿eh? que hace coches muy buenos pero bueno, es un ejemplo, o el Tata que la gente no sabe lo que es el Tata, es un coche indio ¿qué te gusta? BMW, Mercedes o Tata, no, no, BMW o Mercedes claro, a todos nos gusta lo bueno, a todos nos gusta comprar lo mejor pues este es el mejor producto que hay hoy en día sin ninguna duda, vamos eh, estoy recomendando a mucha gente muy bien, Tifa perfecto ¿hay alguna condición médica en la que no se recomiende tomar gonaderma? que yo sepa, no pero siempre consultar al médico saludos de parte de Dani hola Dani, ¿qué tal? mucho gusto, me alegro de, de saber de ti bueno, te sigo un poquito por ahí Olga Rebete dice, Teo, te digo lo de tomar el GL por la noche porque es la única manera de poder dormir entonces lo tengo que acompañar del RG bueno, si te va bien mira, aquí tienes que tener una, cuenta, una cosa Olga, si a ti te va bien solo el GL y te ayuda a dormir, ni más ¿cómo? no te compliques la vida ya está no es necesario, te va bien a ti te va bien ningún problema, vamos mi hija toma cocochi con ganoderma y espirulina en polvo mezclado y se lo toma sin ningún problema pero si alguien quiere darle a sus hijos sin problema no hay ningún problema tengo un testimonio en Ecuador de una mujer que se llama Lupe que ella es diamante con su marido tuvo el primer embarazo sin estar en de en el segundo embarazo habló con el doctor y ya estaba en DXN y empezó a tomar espirina y ganoderma y luego tuvo otro tercer hijo tomando espirina y ganoderma en embarazo su segundo y tercer hijo fueron más largos más altos eh, y yo les he visto cuando estaba en Ecuador comiéndose las comprimidos de espirina como si fueran cada menos, con toda la boca verde disfrutando los niños porque se han acostumbrado al sabor y les ayudó obviamente a crecer más Mira, acaban de poner canoterapia el doctor Lin Transplantes. Muy bien, Rubén. Muchísimas gracias. Ahí tienes un vídeo que le dice el doctor Lin. Él sí está autorizado a hacer esas cosas. Pero siempre tienes que hablar con el médico. Buenos días familia de Kisen. Hola Elena. La tifa, hola. Buenos días de Kisene, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo creo que ya está. Gracias por la invitación. Saludos desde México. Hola Toño. Maite Vacas. Gracias, Maite. Mi amiga queridísima. Nuestra queridísima amiga Maite. Entrada potésica, gracias Belén muchísimo, queremos más, jaja. Ja. Muchas gracias, Teo, genial, como siempre. ¿Qué quieres que te diga, Teo? Ah, no sé. <ríe> Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya están las preguntas. No, Teo, eh, te leo por el chat de Facebook, ¿vale? Que también te han sí, hecho alguna. Bonito, bueno, con mucho gusto. Te digo, te pregunta Luis Prado, eh, dos a bebés recién, nac recién nacidos, perdón, para mejorar su nutrición. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. En un recién nacido, yo lo he visto, es que yo lo he visto, si no nos no lo diría, eh, una cápsula de RG y una cápsula de gel, se si la mezclas en el biberón, ningún problema. Todo lo contrario. Y espirulina, hombre, si es un recién nacido, yo esperaría, pues, 3 a 4 meses, 5 o 6, date cuenta, vamos, el mejor alimento para un recién nacido es la leche materna. Si no está tomando leche materna y está tomando leche continuación, puedes mezclarle obviamente un poquito de ganoderma. Y espirina también un pelín, pero muy poquito. Pues con muy poco es suficiente. Sin embargo, las leches de continuación hoy en día están hechas para imitar, imitar, ¿eh? nunca digo igualar, porque la leche materna es lo mejor. Porque tiene calostro, tiene hormonas, tiene un calcio asimilable para el niño, tipo de grasas y proteínas específicamente desarrolladas para el, para el desarrollo del cerebro humano. Entonces, pero bueno... Le puede dar ganoderma a sin ningún problema si está tomando biberón. Sí. Te, te leo otra de Pedro de las Heras que te pregunta si a largo plazo se puede inflamar el hígado. Todo lo contrario. Mentira. Absolutamente mentira. Más aún, habrá habido algún caso porque han consumido un ganoderma de baja calidad. Podéis ir a Alibaba y podéis comprar un bidón de 200 kilos de ganoderma en polvo por 500 euros. Pero ese ganoderma obviamente no tiene los certificados de calidad. Tomando ganoderma de Xin es absolutamente imposible, más aún todo lo contrario. De hecho tengo un testimonio en Ecuador de hace siete años, justo cuando empecé más o menos, una persona que le dieron tres meses de vida con una cirrosis hepática terminal para morirse. En ese momento en Ecuador no había más que cocochi y se tomaba tres cajas de cocochi al día en tres meses está bien y vamos, si una persona que tiene eso, le funciona así de hecho hay muchos estudios que demuestran que es muy bueno, sobre todo para desintoxicar y bajar la inflamación del hígado, entonces es absolutamente imposible, con el ganoderma de DXN, ¿eh? cuidado yo lo no digo con otros ganodermas más por aquí, por el chat de, de Zoom te dice fina San Saloni que para unas niñas tomar pastillas. De... A ver, para unas niñas está. Una, pero no quiere no... que pierda peso. Vamos a ver, vamos a ver. Esto es, es, hay un mito, hay un mito que dice que igual incluso yo mismo he favorecido de ese mito. No, tomas ganoderma y adelgazas. Depende. Depende. El de ganoderma te va a regular el sistema endocrino a nivel de la tiroides. Tu metabolismo te lo va a regular. Pero si tú comes mucho no vas a adelgazar. Eso de que no es que si tomas el ganoderma antes de las comidas adelgazas y si tomas el ganoderma después de las comidas engordas. Yo no me lo creo, porque eso todo depende del volumen de calorías que tú consumes y las que quemas. Es decir, si consumes más Engordas. Si consumes menos, adelgazas, por mucho ganoderma que tomes y espirina que tomes. Si sí es cierto que la espirina y la ganoderma te van a regular la ansiedad, te van a ayudar a controlar más esa ansiedad por los dulces, eh, el morinchi también, que estamos hablando de ganoderma, te va a ayudar. Pero no. Eso es, esa sería la respuesta a eh, San Saloni. ¿Se puede con agua el cocochi? Se puede, perfectamente. Se puede y se debe leche de vaca, vamos, ni en pintura si lo toman con leche pues bueno, que sea leche entera es mejor y si es de cabra, mejor que la de vaca por la sencilla razón que la leche de vaca normalmente, las vacas están muy hormonadas, son leches muy procesadas, y la leche de cabra tiene una grasa que es más parecida a la leche humana a la grasa de la leche humana a la leche materna, sin embargo la leche de vaca no tiene nada que ver a nivel de proteínas, tipos de proteínas y tipos de grasas, o tantos porcentos Belén, yo lo tomo a veces con agua y otras veces con leche Bien. no solo digo que no quiere que pierda peso, no te preocupes Fina, no va a perder peso por consumir más o menos espirulina ni ganoderma sino por la cantidad de alimentos que esté ingiriendo esa persona, no te preocupes eso no es problema si lo tomáis con leche, que sea así mejor leche vegetal, efectivamente, Paqui, totalmente de acuerdo, leche de almendras muy bueno eh, la de soja, bueno, depende muy bien, Fina Hablamos a veces, tú y yo, ya nos conocemos, hace tiempo que no hablamos, pero bueno, escríbeme cuando quieras. Bien, ¿alguna cosita más? Pues un comentario que me parece interesante de, de Marisa Arias por Facebook, que te comenta que ella está tomando espirulina y cocochi, que está embarazada y que le va a genial. Y que pronto compartirá su experiencia. Mira, eh, te felicito, primero, porque tu hijo va a salir con un sistema inmunológico a prueba de bombas vas a tener un embarazo muy bueno porque el Ganoderma ayuda muchísimo ayuda muchísimo en el embarazo es muy bueno vas a tener un niño superdotado probablemente de verdad y no va a tener ningún tipo de problemas es prácticamente imposible le va a ayudar mucho efectivamente Belén, el cocoche es una pasada bueno, alguna cosita más vamos a las preguntas y respuestas al premio me parece que Janet te va a hacer una pregunta por lo que veo aquí en el chat de Zoom Uh -huh. Imagino que estará escribiendo <ríe> Sí, confirma <ríe> No te preocupes, Janet. No, no hay prisa ninguna ¿Qué tal hemos estado en Facebook? ¿Bien? ¿Mucha gente? Muy bien Muy bien, muy bien muy bien. Pie naranja que por, Y por aquí cincuenta por... y tantos muy bien. No sé lo que es pie de naranja vamos a ver, si no os vamos a ver, fijaros, esto es muy interesante aunque no sé lo que es, no importa no tiene importancia ninguna de hecho os puede pasar que vais a hacer un diagnóstico a un sitio os dicen que tenéis una cosa, vais a otro y os dicen que tenéis otra cosa así no sé lo que tienes ¿qué más da? no importa ¿qué necesitamos? que el cuerpo mejore que el cuerpo recupere su equilibrio, que el cuerpo haga su trabajo vamos a darle las herramientas para que haga su trabajo, Dale ganoderma espirulina. Quizás algo de córdices, es decir, dale, ayúdale, ayúdale a que ese cuerpo vuelva a recuperar su bienestar. Esto es importante. Yo tengo una niña de 11 meses y toma desde los 6 meses pinico, coche todos los días. Muy bien, Marita, muy bien, excelente, muy bueno. Ese niño cuando vaya al cole, no, no, yo me acuerdo cuando tenía mis niños recién nacidos, iba al cole y pillaron todo, todo, todo, pillaban todo estos no pillan nada mi pregunta, una clienta si puede mezclar codeína, fosfato, RG y GL a ver, déjame pensar vamos a ver, mira ahora mismo no me acuerdo la codeína para qué se utiliza no me acuerdo, no me acuerdo porque yo no me sé toda memoria pero en principio la pregunta es, ¿tú te puedes comer una tortilla de patatas tomando codeína y fosfato? Supongo que sí, ¿verdad? Ahora bien... Cuidado con una cosa... No con la codeína... Vamos a suponer que es una pregunta muy común... No, es que mi, una persona toma sintrón... Toma anticoagulantes... Si estás tomando anticoagulantes... Y tomas ganoderma... El ganoderma hace que tu cuerpo regule... La densidad de la sangre... Si tú la tienes gruesa... Por tu forma de alimentarte... Que es la única razón normalmente... Y tomas un anticoagulante y tomas ganoderma, el cuerpo con el ganoderma va a empezar a regular esa densidad sanguínea, y el sintrón, o el sintrón, o el anticoagulante que sea, por la ácido que es el ladrillo también se puede utilizar, puede hacer un exceso de efecto. Eh, no es que el ganoderma esté haciendo algo malo, es que hay un exceso de efecto de ese producto entonces ahí tiene que, ya es que no hay más remedio que entrar al médico y el médico dice, oye, yo tengo yo a mi hijo le doy ciertos alimentos que tienen un efecto anticoagulante y después pasa como me pasó a mí, con mi madre eh, me preguntaron, oye, es que le hacían el control del sintrón en su día y le, me preguntó, oye, es que el sintrón anda subiendo y bajando esta semana no le has dado verduras suele comer espinacas, porque la espinaca atentos a esto, que esto es un dato importante, mucha gente no sabe las vitaminas K2 tiene un efecto anticoagulante muy fuerte y la vitamina K2, que también tiene ganoderma la tiene muchas las verduras verdes y si una persona en una semana le das muchas verduras verdes el sintrón le hace muchísimo más efecto y no le encuentra en el equilibrio de la cantidad ¿por qué? porque ha tomado muchas verduras verdes que tiene efecto anticoagulante por la K2 ¡ah no! quítale las verduras entonces, le quito las verduras y le doy el medicamento entonces tú tienes que decidir qué hacer es una decisión personal eh, la codeína es un medicamento muy potente que puede crear adicción. Sí, hay medicamentos que crean mucha adicción, pero bueno. Eh. Tengo la codeína para aliviar el dolor, puede ser, ¿verdad? Es que no sé si es un antiinflamatorio, analgésico, no me acuerdo. Sí, sí, sí, para aliviar el dolor leve o moderado. Pues puede. Entonces, si, si es, así, es para eso, puede mezclarlo con además sin ningún problema. Hago el té, a ver, a, ver, a ver, es que a veces me paso para arriba. Una pregunta, para los pies con hongos amarillos, ¿qué puedo recomendar? Gracias, hongos amarillos. Dale aceite de coco, aplícate en los pies, porque es fungicida, bactericida, mata todo tipo de virus. El aceite de coco, es, no os podéis ni imaginar lo bueno que es. Y también, obviamente, tomar gano de dormir, porque le va a ayudar a regular el sistema inmunológico y luchar contra las los bacterias y los virus que tiene, el hongo. Sí, Pedro, hago el té y ahí después le añado el cocochi... al el vaso que me quiero tomar con los cafés igual... ...yo siempre lo hago con té, sí, está muy bien... ...Codino lleva jarabe para la tos... ...ah, ok... ...buenas noches a todos, empezamos de cinco minutos... ...uy, me he vuelto a echar para adelante... ...listo, ¿alguna cosa más? ...ya ves que sí. me encanta... ...yo podría estar horas... Sí, ...sí hay, sí hay, Teo... ¿Sí? Eh, ...te pregunta Julián Rodríguez por Facebook... ...que si para un operado de cáncer de colon... ...con extracción del recto, que si es aconsejable... Tomar RG y GL y las bebidas con Ganoderma. Por supuesto, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es la misma respuesta que la pregunta que he dicho antes. La respuesta, ¿puede comer una tortilla con patatas? ¿Puede comer alimentos que tienen más nutrientes? Puede, puede no. ¿Y ve. ¿Por qué? Porque le va a ayudar. Es mejor que coma una alimentación equilibrada y balanceada, que vamos, que esto no lo sabe ni nadie qué es y puede comer alimentos saludables el ganoderma es un alimento saludable el más saludable ten en cuenta que es lo más saludable y el más saludable, obviamente, en ganoderma de una empresa que lo produzca de forma correcta, que de no es la única cuidado, ¿eh? yo no soy de cuisine, no, no solo de es la mejor, no, hay muchas empresas muy buenas para mí de es la mejor por eso he trabajado con ella, pero hay otras empresas buenas también, a ver, creo que gustaría ver si me cuido doblemente mi esposa tenía un dolor en la columna diaria era insoportable y en menos de 15 días le desinflamos, es una maravilla, efectivamente, Gilda. Hay veces que hay personas que les hace un efecto muy rápido, 15 días en muy poco tiempo. Hay personas que llevan años tomando otras cosas y no notan nada. Qué bien, cuánto me alegro. Esto es lo maravilloso de tomar ganas de alma. Escuchar estos testimonios es fantástico. A ver, ¿alguna cosa más? Pues por Facebook no tienes más, nada más que muchísima gente dándote las gracias, la enhorabuena... Gracias. Y qué excelente capacitación, información, que saludos, bueno, no te leo todos porque hay un montón de comentarios, pero Muchas pero gracias. preguntas como tal, eh, ya está, por aquí ya está. Darles las Gracias a todos por haber participado, eh, darle me gusta al vídeo de Facebook, compartirlo por favor en todas las redes, afiliaros a mi canal de YouTube porque eso me anima mucho a seguir haciendo vídeos, MLM y nada, un placer para todos y que seguir consumiendo alimentos, súper alimentos. Muchas gracias, Janet y demás personas. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Teo. Gracias. Y hasta mañana. Bueno. Chao.